Hola, Hola Elena, ¿qué tal? ¿Cómo está bienvenida? Gracias. Bueno, no sé si no sé si felicitarla de verdad porque eh, está está la política como para como para felicitar a alguien por meterse en qué en qué momento, no sé si está usted ya bueno, pues eh, be, be, preparada haciéndose eh, o, o es consciente de lo que se le viene encima. Bueno, eh, yo creo que para eh, embarcarse en esta tarea de la política hay que ser un poco inconsciente también. ¿eh? Eh, hay que pensar un poco que por qué lo haces, si lo haces por el, por el bien común, eh, que es por lo que lo hago yo. Y, y bueno, ser un poco inconsciente porque efectivamente yo que vengo mm. del mundo audiovisual, que soy una técnica mm. eh, audiovisual, esto no tiene nada que ver con, eh, con lo mío, pero, pero sí que tengo como soy una persona con vocación de servicio he uh -huh. militado en partidos políticos eh, en el no, 8M de de, de, de la labor sindical, ¿no? la dentro, voz sindical de, de, dentro de comisiones uh -huh. obreras, en el comité de empresa de, de, de Nava Audiovisual y, y bueno, pues, a veces es un paso lógico no uh -huh. vas eh, llevas años militando y de repente te llega esta oportunidad ya. y dices que sí Bueno, usted es elegida con la es elegida por, eh, por la lista de eh, Izquierda Unida son ustedes Zaragoza en común Que pero hay algo que no tenga en común con las otras dos corrientes que, eh, que concurrían, o, o, o al final eh, es todo... Eh, eh, hay, hay consenso absoluto sobre lo que es. Sí, sí es que a ver Zaragoza en común tiene ya un camino fijado eh, nosotros tenemos ya una idea de la Zaragoza que queremos y es una idea que se comparte dentro de izquierda Unida, dentro de Zaragoza uh -huh. en común por eso estamos juntos no porque nosotros eh, nuestra, nuestra lucha la, la nuestra es la de tener una Zaragoza con un proyecto que ya con el que ya empezamos en 2015 y con el que seguimos adelante es decir va eh, usted a dar continuidad a lo que ha sido el proyecto de, de Pedro Santisteve y el resto del de, equipo de Zaragoza en común durante estos ocho años. ¿Le ha dado ya algún consejo, Pedro Santisteve? Bueno, eh, a ver, llevo como dos meses trabajando en el grupo municipal uh -huh. eh, y bueno, los consejos eh, sobre todo, no, no son personas de darte consejos, pero sí de, de ayudarte y de arroparte mucho y, y eso sí que lo he sentido. Uh -huh. ¿no? eh, la ropa, el arropo, eh, que, que sepas que los tienes detrás y, y el enseñarte a la cosas, desde luego que sí. Consejos, no me ha dado ninguno, sí. pero yo creo que, porque, bueno, son personas que saben que a veces los consejos, bueno, sirven no. o no sirven, y es mejor tenerte darte cariño y, y darte apoyo, y con eso es suficiente. Eh, y en estos dos meses trabajando en el grupo municipal, eh, ¿qué es lo que eh, ha aprendido qué es lo que eh, se ha encontrado que a lo mejor le haya sorprendido que, no, que, que desde fuera bueno pues se vea de otra de, un, de una manera distinta de la vida diaria del día a día del ayuntamiento. Claro eh, yo que veo a Zaragoza como una ciudadana de una ciudadana de, a pie. Una ciudadana de a pie no que utiliza el transporte público que utiliza el centro, los centros cívicos las, las bibliotecas eh, juego con mi hija en los parques eh, me he encontrado que para mí el ayuntamiento era una herramienta para poner al servicio de la ciudadanía y para ayudar a las personas que también que lo necesitan, ¿no? Dotando de unos servicios públicos de calidad. Y, y, y lo que me he encontrado es que luego, eh, bueno, pues claro, depende de quién esté gobernando en el ayuntamiento, esas cosas no se cumplen, ¿no? Y, y bueno, a mí que me gusta pensar que, pues eso, que el ayuntamiento es, eh, es una institución de cercanía, eh, me he dado cuenta que según quien gobierne no están tan cerca de, de la ciudadanía como si gobiernan otras personas. Por es. tanto, con el actual gobierno entiende usted que no es un gobierno cercano a las necesidades desde de las personas. Desde luego zona? entiendo que es un gobierno muy lejano, porque además ha basado sus proyectos en, como por ejemplo, en la Romareda, que bueno, eh, es un proyecto importante, y desde luego creemos que Zaragoza se merece eh, una, eh, un estadio acorde con la ciudad y con y, y con el Real Zaragoza, ¿no? Pero eh, desde do, desde que empezaron a gobernar, el 2019 hasta ahora, han basado su política pues en cosas como pues eso, la Romareda, ¿no? Uh -huh. y se han olvidado por completamente de los barrios, eh, de los servicios públicos, ha habido ha estado tiempo museos cerrados, centros cívicos cerrados por falta de personal, eh, eh, los servicios sociales también. Entonces, bueno, eso es un poco uh -huh. eh, lo, que, lo que me parece, lo que me ha chocado mucho, ¿no? Uh -huh. Al llegar a... Enseguida eh, eh, hablamos del proyecto de Ciudad Conjunto eh, que eh, tiene eh, Elena Elena Tomás. Eh, pero eh, yo me quiero detener en un aspecto de los servicios públicos. Acabamos de pasar la huelga del autobús y a mí me gustaría saber si eh, Zaragoza en Común, la Zaragoza en Común de Leina Tomás va a seguir eh, apostando o trabajando por la municipalización del servicio. Desde luego, desde luego. Además, esto es algo que tanto piden los trabajadores como piden eh, la ciudadanía, ¿no? En la, las grandes ciudades de, de, de España tienen el servicio eh, eh, municipalizado y en Zaragoza, ¿no? Y yo creo que eso también ha llevado a que tengamos muchos problemas con el servicio. Así que, desde luego, vamos a apostar por la municipalización del servicio y, sobre todo, también por reorganizar las líneas de autobuses que den servicio a todos los barrios, mejorar también la calidad del servicio y recuperar eh, todas las, todos los usuarios que teníamos uh -huh. justo antes de la pandemia, ¿no? porque se han perdido usuarios. ¿Y eh, le gustaría retomar el proyecto de la línea 2 del tranvía? Eh, desde luego, desde luego. Es verdad uh -huh. que es, una, es un proyecto que es caro y que es complicado, pero... Está, apostamos tantísimo por una movilidad sostenible que sea sencilla y que sea funcional para las personas y rápida, que creemos que línea 2 del tranvía es, vamos, necesaria. Eh, más, ¿Más aspectos eh, esenciales, más claves que definirían el proyecto de Ciudad Zaragoza en Común de cara a las eh, próximas elecciones? Bueno, nosotros, queremos? nosotros creemos en una ciudad que, eh, que apueste también por la, por la zona de bajas emisiones, pensamos mucho en la movilidad sostenible, eh, las ciudades están cambiando y Zaragoza también y el gobierno de Azcón eh, no ha invertido ni un euro ni en el mantenimiento de los carriles bici ni en la ampliación de los kilómetros del carril bici eh, las ciudades están cambiando Zaragoza también y la gente se mueve mucho ahora mismo en bicicleta en patinete en, en moto eléctrica y creemos que hay que darle una importancia a eso y hay que darle mantenimiento y una solución a todas las personas que se mueven así eh, también creemos eh, que es importante eh, eh, tener las, los barrios limpios eh, y no solamente el centro de Zaragoza, queremos una ciudad que sea eh, paseable y transitable y disfrutable, queremos unas plazas que tengan zonas verdes donde sentarnos a descansar y, a, y entablar conversaciones eh, con disfrutables para las vecinas y para los vecinos y también para la, para los pequeños ¿no? en, lo, en los parques, las zonas de juego… Eh, una, una Zaragoza que también se base en los cuidados, en cuidar de la infancia, de las personas mayores y de las personas que lo necesiten, y apostar pues por los servicios sociales y también una Zaragoza donde se invierta en peleas de Igualdad. Bueno, usted es, eh, es, es madre donde esta corporación ha estado reclamando desde la, desde la posición de los, de los grupos de izquierda un, eh, un, un apoyo, un aumento de los eh, de las escuelas infantiles. Sí, claro, es que son muy necesarias. Eh, yo... Eh, ahora... Me, ¿Mejor es más escuelas infantiles y menos cheque familia? Eh, bueno, desde luego, mejor más escuelas infantiles en Mediendo cheque que familia, desde luego. Pero sobre todo también hay que, o sea, yo ya lo pienso, ya lo pienso más en grande, ¿no? Y pienso ya también en el en, el, en cambiar el paradigma del trabajo, ¿no? En trabajar menos y tener más tiempo también para los tuyos, ¿no? Pues a, vos a, vos apuntamos, eso, apuntamos, a eso se apunta a eso nos apuntamos. A mí eso todos, me parece ¿sí? importante y yo creo que es totalmente posible. Pero pensando en el en el, en el municipalismo, bueno, pues desde luego eh, que hacen falta más escuelas eh, infantiles y también. Eh, pensar Bueno, también hay que pensar que no todo el mundo se puede pagar ni siquiera una escuela infantil del ayuntamiento y que yo, por ejemplo, cuando tuve que llevar a mi hija me costó encontrar, eh, encontrar plaza, eh, me parece bien... Eh, ampliar incluso eh, la, la escolarización a los tres años, para que empiecen en, antes de los tres años, para que empiecen en los colegios, y luego ya hay como otras ideas de que pues se abran las escuelas infantiles por la noche que, bueno, yo creo que lo mejor es cambiar la manera de trabajar, que no tener que tener dejar a tus hijos en una escuela infantil por la noche. Eh, y ya eh, pensando en, eh, en estrategias en eh, futuros en el futuro electoral in, eh, inminente eh, hay, hay forma eh, se van a intentar volver a acercar a, a Podemos Bueno eh, nosotras estamos abiertas a un gobierno de coalición sobre todo porque queremos echar a la derecha del Ayuntamiento uh -huh. de Zaragoza no queremos, que, no queremos que se repita lo que sucedió en el 2019 que una de las listas se quedó por debajo del 5% y sabemos que esto sucedió eh, por ir separadas esa separación les penalizó penalizó y, y hizo, eh, hizo eso hizo que, que tengamos un gobierno de derechas nosotros estamos abiertas a la negociación eh, hicimos un llamamiento en el mes de mayo eh, tanto Chunta como Podemos le, le, preguntaba, le, iba, le iba a preguntar también Chunta también podrían entrar en esos planes claro, sí, sí, eh, para nosotras desde luego pero claro, esto tiene que ser una decisión de que tengan esas organizaciones nosotras lo podemos decir, una y mil veces estamos abiertas a esa confluencia eh, porque queremos echar a la queremos que haya una política eh, para la ciudadanía y para la clase trabajadora de esta ciudad y, y para eso es necesario que haya una lista de izquierdas gobernando en, en el ayuntamiento, pero bueno, es que eso tendrán que responderlo desde Podemos y Chunta.